es momento de revisar lo que implica lo que pasa en el ámbito internacional específicamente lo que viene pasando hace bastante tiempo en francia hemos seguido de cerca lo que es este conflicto de los chalecos amarillos diferentes también reclamos por parte de estudiantes en francia esto por las políticas económicas implementadas por el gobierno de eh, Emmanuel Macron. Para hablar de este tema nos vamos a, en directo hasta Bruselas con el periodista Alex Sanfruns para hablar un poco respecto a la situación, hacer un análisis de cuál es la situación que se vive en Francia. ¿Cómo está Alex? Eh, buenos días para Bolivia, me imagino que para allá ya son buenas tardes. Los saluda Diego Montaño desde los estudios de Avia Yala Televisión en La Paz. Hola, un saludo para la audiencia boliviana. Alex, hablemos respecto a la situación que se vive en Francia varias semanas de constantes movilizaciones, marchas en contra del gobierno y de las políticas de Emmanuel Macron. Sí, hace prácticamente dos meses que este movimiento eh, contradictorio, un movimiento popular nacido del rechazo uh, al impuesto al carburante. Es decir, eh, en el primer momento, este movimiento uh, fue mm, percibido como algo bastante espontáneo, nacido de las uh, varias llamadas, peticiones en las redes sociales. Y digo contradictorio porque, en realidad, uh, al inicio no parecía un movimiento destinado a tomar esta amplitud. A pesar de que evidentemente se basa en una realidad territorial en Francia, en un modelo del desarrollo eh, capitalista en Francia que favorece, ha favorecido en las últimas décadas eh, un, eh, digamos una extensión del, de la, del hábitat, de las construcciones, es decir, eh, los habitantes viven más en el extrarradio y no en las ciudades. Estos habitantes han perdido eh, el poder adquisitivo en los últimos años y dependen de, eh, del transporte, básicamente. Es decir, que estas personas que han visto este impuesto se han dado cuenta de que eh, este ligero aumento significaría para ellos una pérdida considerable en su poder adquisitivo, ya que eh, dependen de, del transporte, básicamente del transporte individual, y para ir a hacer las compras, para ir al trabajo. Y este es un poco el, el inicio del problema. Ya hace dos meses que, que dura, lo cual muestra que ha logrado uh, sobrepasar una cierta madurez eh, y actualmente estamos en una fase en la cual eh, existe la posibilidad de una convergencia mayor del movimiento. Afortunadamente no se ha detenido en la cuestión del impuesto, ya que en Francia históricamente el impuesto es considerado como algo positivo para la nación, eh, ya que es una contribución hacia el presupuesto del Estado que favorece después políticas de servicios públicos. Sin embargo, esta gran contradicción de un modelo que desmantela los servicios públicos, de un territorio que se ha visto poco a poco desprovisto de centros de salud, de, con cierre de escuelas, eh, ahora actualmente se está en una fase, como decía, de convergencia con otros sectores en lucha, como los profesores, eh, el sindicalismo también está... Uh, aprobando este movimiento, pero sigue siendo un movimiento contradictorio, en el cual uh, no hay una, uh, un modo de lucha tradicional basado en las huelgas, ya que es un movimiento que tiene lugar uh, principalmente los sábados, es decir, un día de la semana feriado, en el cual uh, defienden quienes lanzaron el movimiento, que es uh, la mayoría de personas que pueden movilizarse sin que esto le retire eh, su, uh, su, una parte de su salario. Ahora, Alex, ¿a qué se debe que este incremento de eh, las manifestaciones y el descenso abrupto de eh, la aprobación de la gestión de Emmanuel Macron, que según publicaciones de diciembre del 2018, estaba alrededor del 25% solamente de aprobación? En realidad esto no es una novedad, eh, la baja popularidad de Emmanuel Macron es un reflejo de, su, de la frágil, frágil base electoral que permitió, eh, le permitió alcanzar la presidencia. No hay que olvidar que en mayo 2017 ya eh, vimos como hubo unos cuatro candidatos que llegaron de manera muy ajustada a, a, la, a la segunda vuelta de las elecciones. Eh, que Macron en realidad no fue elegido por su programa, sino eh, por defecto. Muchos electores, de los pocos finalmente, porque hubo también mucha abstención, votaron Macron simplemente para que la extrema derecha no llegara al poder. Entonces, esto muestra una tendencia eh, larga, en el, en el mediano y largo plazo, de deslegitimación de las políticas eh, y de las instituciones en Francia. En realidad, eh, los últimos presidentes han llevado a cabo las mismas políticas de austeridad y Macron es percibido como lo que es simplemente eh, una marioneta puesta al servicio de intereses económicos de la gran burguesía. Eh, vemos como siempre sus uh, políticas uh, basan en la deslegitimación del diálogo uh, de las negociaciones con los actores sociales, con los sindicatos, con la oposición, ¿Y eh, cómo podemos entender esta duración del movimiento? En realidad existe un desprecio permanente por parte del gobierno, que es un gobierno desconectado realmente de la preocupación de los ciudadanos franceses. En Francia hay mucho sufrimiento, hay millones de personas eh, en la pobreza, a pesar de ser un país muy rico, y esta desconexión de la élite francesa y su continua violencia verbal, simbólica, pero también la represión que ha permitido, ya que las fuerzas policiales hasta este mismo sábado están llevando a cabo eh, una represión de, de, de manifestantes pacíficos. Eh, hemos visto como los gases lacrimógenos son lanzados de manera indiscriminada a manifestantes que son a menudo... Su primera manifestación no son muchos de ellos, la gran mayoría nunca ha tenido la experiencia de salir a manifestar. Por lo tanto, esta experiencia que están adquiriendo les está eh, haciendo entender, eh, digamos, una toma de conciencia bastante rápida, una experiencia de, de lo que es resistir a, a una política autoritaria. Entonces la principal consigna que existe en la calle es dimisión de Macron, mayor justicia eh, fiscal, es decir, las empresas que no pagan impuestos en Francia deberían pagar y, eh, y los ciudadanos deberían tener eh, mejores salarios y las reivindicaciones se están alargando cada vez más a medida que el gobierno hace los oídos sordos. Esta es la, la dinámica actual. Alex, ¿y cuál es el papel? ¿Qué es lo que dicen, por ejemplo, Marine Le Pen, la candidata de ultraderecha y el can y el ex candidato también a la presidencia el, del Partido Socialista, eh, Jean-Luc Mélenchon? ¿Cuál es el, justamente, el papel y las voces que vienen saliendo en torno a este conflicto del gobierno de Emmanuel Macron? Bueno. Uh, el panorama político en Francia ha sido la fragmentación y la recomposición de nuevas fuerzas políticas. Uh, Macron mismo era, fue ministro de Finanzas del Partido Socialista y abandonó ese partido para formar su nuevo movimiento, teniendo en cuenta cómo uh, existía una desaparición ya. Una, de, de esos partidos que eran identificados como uh, inútiles, inservibles por los ciudadanos. Entonces, en esta recomposición, uh, actualmente la derecha tradicional ha perdido mucho. El Partido Socialista desapareció prácticamente como la mayoría de países europeos y quedaron uh, prácticamente dos fuerzas de oposición a Macron, que son percibidas, pues, como eh, prácticamente extremos, extremismos. Eh, la extrema derecha de Marine Le Pen, que es eh, su base, realmente agrega diferentes eh, grupos, grupúsculos, eh, realmente eh, muchos cercanos al fascismo o directamente fascistas, con una... De todas maneras, no representa ninguna alternativa en el plano económico es una gran demagogia lo que eh, plantea como programa y este partido ha intentado aprovechar este movimiento de descontento. Ciertos electores de extrema derecha son presentes en la movilización, puesto que es una movilización popular, pero hemos visto también declaraciones de sus eh, representantes eh, eh, pidiendo que el gobierno tenga mano dura con la, los episodios de violencia en, la, en, en las manifestaciones. Por lo tanto, vemos cómo la extrema derecha eh, en realidad se va a posicionar del lado del orden. El problema es que en Francia existe una república eh, y eh, este orden republicano hasta el día de hoy, hasta hace poco, ha considerado que la extrema derecha no entra dentro de, este, de estas tradiciones políticas. Entonces, la extrema derecha hasta ahora no puede eh, acceder, digamos, se le da mucha mediatización, sus ideas están muy presentes, incluso por la boca de diferentes políticos más aceptados por el sistema, pero es difícil que llegue a franquear eh, la extrema derecha de Le Pen eh, como verdadero candidato eh, creíble. Y por otro lado, Jean-Luc Mélenchon, que venía del rango, de los rangos de las filas de, eh, del Partido Socialista, que abandonó también el Partido Socialista para crear su propio movimiento de izquierda eh, transformadora está también presente y de una manera respetuosa del movimiento intentando que el movimiento eh, de hecho es un movimiento que responde a muchas de sus reivindicaciones con un aumento del salario mínimo y mayor justicia social por lo tanto yo creo que eh, esta convergencia de luchas sí eh, existe realmente a nivel de eh, las luchas tradicionales sindicales, ya que no hay ninguna incompatibilidad en ese aspecto. Y por parte del movimiento político de Jean-Luc Mélenchon, esto podría dar lugar a, a una, una fuerza de, de oposición importante. Uh, ahora bien, el movimiento de chalecos amarillos sigue siendo contradictorio y hay algunas barreras todavía que franquear en la, en la concienciación de los manifestantes. Alex, eh, para terminar, ¿cuál, eh, según su análisis, será la proyección y la situación que se va a vivir en este 2019 que, por lo menos, pinta que va a ser bastante complicado para el gobierno de Macron y también para la población eh, que va a sufrir más de estos ajustes? Bueno, como tuve la oportunidad de decirlo en, en una entrevista con Navi Ayala TV, en el momento de, de las elecciones presidenciales de Francia, la llegada al gobierno de Emmanuel Macron eh, no tiene una base eh, suficiente en la sociedad. Por lo tanto, su llegada al gobierno representa un autoritarismo. Sus políticas las está llevando a cabo sin ningún tipo de control eh, parlamentario, sino a través de ordenanzas. Los ciudadanos, identifican el gobierno de Macron prácticamente a, a la monarquía, eh, entonces la resistencia va a multiplicarse y por ahora vemos que la represión parece ser el camino adoptado por el gobierno de Macron. Es posible que vuelva a instaurar el estado de urgencia, lo que significaría prohibir las manifestaciones, sin embargo Dudo que los manifestantes eh, eh, respeten esa prohibición, ya que lo que es característico de estas movilizaciones es que rechazan el tipo de movilización tradicional con una manifestación de, con un tra una trayectoria comunicada a las autoridades y en un momento dado la manifestación se desvía hacia uh, un trayecto diferente. Entonces, eh, ya han habido 10 muertos al margen de las manifestaciones, no en enfrentamiento, han habido represión por parte de las fuerzas, hay impunidad policial y hay varias personas que perdieron el ojo, que perdieron la mano arrancada por granadas, por lo tanto yo creo que la violencia institucional del estado francés parece ser la vía adoptada y enfrente de eso eh, yo pienso que es posible que los, eh, las luchas eh, sindicales tengan un papel importante también, ya que esto es lo que podría completar eh, los ángulos muertos de este movimiento. Este movimiento que tiene lugar, recordemos, los sábados. Eh, el sindicalismo ataca más bien el bolsillo de los empresarios y entonces la huelga la huelga es el método que el sindicato combativo en Francia puede, eh, digamos, pienso cambiar el, la tendencia, ya que atacándose a los sectores económicos poderosos es la única manera realmente de hacer entender eh, la relación de fuerzas. Alex, muchas gracias por este contacto con Avia y la Televisión, reflejando y analizando un poco lo que ocurre en eh, Francia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Estuvo con nosotros el periodista Alex Sanfrunz hablando y haciendo un análisis respecto a la situación que se vive en Francia en torno a estas manifestaciones y reclamos que empezó como un movimiento en contra del alza en el precio de los combustibles y que fue tomando fuerza esto por las políticas, eh, como bien nos decía nuestro colega desde Bruselas, las eh, medidas neoliberales y capitalistas que viene implementando el gobierno de Emmanuel Macron en desmedro de, por supuesto, de las clases populares, de las clases que menos tienen.